Muchos usuarios de ordenadores en general y de Google Drive en particular no tienen definida una estructura de carpetas para guardar y ordenar los archivos con los que están trabajando con el fin de que estos tengan un orden lógico. Las ventajas de tener un sistema de almacenamiento de archivos son obvias. Facilidades de búsqueda, de clasificación, etc. Pero en un centro educativo en el que... Trabajamos con Google Drive y donde se comparten una gran cantidad de archivos, el sistema de clasificación y de almacenamiento de estos empieza a convertirse en una necesidad, en una pieza fundamental. En el papel de un profesor TIC que comparte archivos hacia y desde sus alumnos, hay algunas estrategias importantes a seguir, a la vez que sencillas. La primera es usar g Folder con este script podemos crear una carpeta personal para cada alumno. En mi caso he creado unas carpetas que se encuentran aquí, aquí y aquí y que contienen eh, a, las, a las subcarpetas un, de cada uno de los alumnos. Así he definido una serie de eh, grupos de alumnos que eh, se llamarían AC1, AC2, AC3, etcétera, que a su vez eh, se identifican con carpetas de grupo. Para lo que voy a mostrar, usaré esta carpeta, tres: los seres vivos. Además, en esta, usaré esta carpeta para introducirla dentro de cada una de las subcarpetas de los alumnos. Además, conseguiré que todas las subcarpetas creadas a imagen de esta, eh, queden guardadas dentro de esta carpeta y así lo que conseguiré será dos formas de acceder a todos los archivos que comparto con los alumnos o que ellos comparten conmigo. A saber, primera, por alumno y entonces veo todos sus trabajos o bien... Cada trabajo y veo el, los documentos de cada uno de los alumnos. Vamos a comenzar el proceso. Accedemos a la hoja de cálculo que se ha creado a partir de Gclass Hub para Doctopus. Tiene varias columnas: el nombre del alumno, apellido del alumno. Aquí es donde he hecho los grupos. He asignado los grupos a cada uno de los alumnos, su correo electrónico, una clasificación diferente que he hecho y esta es la identificación de la carpeta del alumno. Bien, para eh, que, se, que este script construya todas las carpetas tenemos que seguir sus pasos. Primer paso, eh, todos los alumnos van a tener la misma carpeta con esta forma de acceso y los datos se cogen de aquí, así que no hay nada más que cambiar. Guardamos y pasamos al punto 2. En el punto 2 tenemos que ver que eh, es lo que vamos a copiar y distribuir. En este caso, la carpeta 3, los seres vivos. Es una carpeta vacía, en este caso. Vamos a guardar y, va, y pasamos al Tercer paso. En el tercer paso tenemos que elegir el destino. En este caso elegimos la carpeta de los seres vivos. Ponemos un nombre: tres vivos. Y añadimos el nombre y el apellido de los alumnos. Vamos a notificarles a ellos en su correo electrónico que se ha creado una carpeta sobre seres vivos y que deben guardar en ella todos los documentos que han realizado. Le damos a guardar y nos aparece el paso 4, que es un resumen de todo lo que hemos definido. Damos para que, hacemos clic para que empiece a funcionar, y veremos que ya empiezan a construirse, las carpetas podemos ver que dentro de esta carpeta están empezando empezarán a aparecer las distintas carpetas de los alumnos aquí aparecen todas del mismo tema y accediendo a cada una de las de los alumnos tenemos las de todos sus temas bueno pues espero que sea suficiente para que investiguéis y seáis capaces de usar esta